Saluton, a Ivon Venon, al Chitio Canalo, mi esta Johano, que hay chitio estas dobles de libro. Yo soy un chitio que me <tose> ha filmado y me <tose> ha dirigido a mi igual a Asfari y Tsidron. Yo soy afero que no hay de fari estas pone bueno, a la, la feroin comprensible Mi lazo en la prescribo la ferroin que un chetis se habían caufido silin de la filmo que vi aquí la silin videos purig y mi, chetien, la enchune porque yo mi abachitie en que caína que un mi mandro que un mí por harí la chidro y listas estas chitie chitie mi fermentos la la ponzukon chitie estas ya un que han tu fermentita por conservar en la una frida que es muy fácil de ver si jim Chitio y esta es la piloloin la medicina. Chitio utilos por crear la agrolog, que esta es la aerochlo la El aerochlo silo que la gaso y que esta, en esta huyo, la si ir, si ir, si es en el chitio uyo, dulla fermentado, y lipoas el sin denio povas en mi Mínimo, que el farichitio nancao. Chitio estas por sapo. Y plazo, que hay un longan afero mi uso es por la por la airlock. Chitian con mi joven por Teblan Frieduyon, mi dios por Iquichinchi. Cayutio char chitian en mi aburbo estre barma y vetero. Play mal play chica o tridegradoy, do que mi jabu que mi jabu chitian pretam mi metos y onda agua chitian por refreshigi la. La de la la fermentuio porque hay ti en mi eh, evitos javi bacterio en que hay ti diferente que hay nur laguisto pocos eh, funciona mi anco abuchetis guiston esto es normal aguiston piensas que esta sacromis se vereside anco mi javas pomzuko mi monstru silin poste todo eh, mi poricos chunchi chitio mi veren nur besonas tio longafero do Bien, perfecto. Sí, las bacterias son útiles, ¿no? Mira un la gran nuyón, se mira un Mi planico de agua con de desinfectilo ¿no? Si es que no mira fero por bacterio, ¿en qué estiruyafero? Entonces mira chitiónde la ferroin que uno igual a poli. Okay, la anisclusilum. De vas farí estas. Eh, bueno, y la pinto de la tuyo, que uní y la de la pile, la pile de la pile la pile la pile de la pile la pile y la la la la esto la longa afero que no puedo salir y que el bobloy chiti estos es agua que tiene el nenio pavo en iri alli hay gatos o alli hay insectos que el chimo y hay afero por favor mi bueno mi uso chiti una afera uno es gran de mal grande nairo que hay postes la alia pli grande por pligrandí que, o sea, ¿y te vas a este suviche, suviche grande? Porque puedo pasar chiti una ferón. Chitió estás, la porto estás joso, Millán searchis. Okay, bueno, por chitió la, por la corilo, la, la pinto de la fermentu que vividas Millán per martelo. Millán, chiti un más grande, pues mi pligrandíico es la ferón, y es mi, pues, que una mi beso no, porque pasó chiti un eh, normal tío Chio ni puedes farar hiper borilo. Esa eh, es mi jabas. Todo mi partido me use la martelón. Faru que el vi que el por vi es tu pli fácil. La UNUA eh, cobrilo. La Joso pasas tres tres juste, Mi pli grandiquis la truo mi pensas que bar folle por este tres certa que jean es tu tro grande. Videos sorgi previa y de mesura, mi hacer fari zorgas grandes, tres grandes, tres de grandes, grande grandes, tres que tres pos tres grandes, tres grandes, tres grandes, tres grandes, tres grandes, tres grandes, tres grandes, tres grandes, tres grandes, tres grandes, de grandes, tres grandes, tres el tío de la grandes, la grandes, tres grandes, tres grandes, tres tres grandes, tres minur uno, dos, mi viste que llega la corrijo pasas a la piloluyon que quien viste vas fariestas faldichitión tío maniere que nefer un tú te la la pasón de la Joson la josón que el ploniquitión de agua de agua que vives viste chargi estas en malzame ni feloy ni eniros la agua chune bitte was sort que la faldado y que yen la la casa per de la fermentullo bipo astranchichi tiu no te vas sti tiu longa yenes venes el hiro flanco te per pinto y el hiros el faros que tu chitie y el no plu no en hiros y un chitín se tre mal grande porque la la pupla escapo. The next Mate non bonam. Yan chio estas puriquita que okay, ya fresca un y preta y por fermentila ponzukon que unite te pas farinun no apaso estas bar y meto da guisto. Chitio estas seca activa guisto cada lado la y vas inter 30 y onda me play de eh, Por una cabigila, la en la fermentuyo. multe Ti do eh, yo kay... 20 minutos later. Los tek tek minuto y vía Gisto debes vas vi vidi... chitio. Multe da chau mo. Chitio significa que allí estás viva. Que la guisto estás viva que hay bueno con En la fermentuyo. yo. Yo grabas estas que sen sen tiene permiso, es tu nur pomzuko. Sen sulfita y sen y aldo na tío permiso que la guisto eh, la oru. Permentullo, villan no al donis, la ponzucón, la guistón, que al donis, sukerum ¿Qué onda qué Bueno, la hay, qué hay, la hay, qué La la que hay, qué alcohol, ¿no? qué hay, qué hay, Don esta saldona azúcar? Lo próximo metido tío estos Da junto que da alcoholo próximo metido es barc presento el alcoholo. Mieldonis donis barculeroin por yo yo mete pregrandigitión en esas exacte chamines la hidromesurilón. Si me pensas puedo interces, hay un 2% el alcoholo. Normal el la sacramis es servicio toleras me pensas diez de du o diez dos de alcoholo. Doji, tute, formanlos la zukerum, caen mine javos, dolchen sidron. Si vivo la dolchen sidron, video al doni suficiente da zucero au retrozukerigi. Tío, estas post la fermentado al doni Mi chatas plice caen do, que no, mi debas farinun estas. Mi al chion, mi debas eh, movi tre tre eh, la, la fermentuyon, porque chio mexillo fune, cae poste mi debas eh, al doni la eh, aero slosilon. El BGB de Jazz mi mixis tiene un mis mi la fermentuyo, pero chio mixillo, camilla donis la aretroxilon, chitio ni vendas en plural loco y si me prefieres chio ni farimem, si puedo hacer un HTG, me que estos es son muy buenos. Chitio ni mini jetos, charmi, y un da chitio que tiene un mi reusos la la union por la cidro que mi deas farinum que estás tú te de viga estás eh, en metitión en agua que mi llan dirís prima el pille tu de agua porque allí tu fresca charchitión veré estás tre tre varmes gen chío prima prima estás que un anidévas farí por farit cidro en dos mi revisios chitión morgau que, post pospos morgau caí mi devas vi de bubloin chitie que es un poco más grande, si es un poco más grande, si es si es un poco y grande, si es un poco más grande, si es un es un poco bueno, grande, si es un poco más grande, si filmo. ¿Mi poco más grande, el más es